Pues soy Ana Méndez de Andéz y estoy aquí porque en este momento soy asesora del Área de Gobierno de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. En los últimos años y a partir del trabajo del Observatorio Metropolitano de Madrid he estado desarrollando un estudio sobre comunes urbanos y más específicamente sobre la institucionalidad de los comunes. En realidad lo que yo creo es que las comunes nunca han sido una cuestión de propiedad, siempre fue una cuestión de gestión. Es más, que entrar dentro de la lógica de la propiedad, pensar que hay una propiedad buena y una propiedad mala, o que hay una propiedad que, por ser comunitaria, es mejor, creo que es un error y que, de hecho, eh, lo que hace es evitar un problema básico de cómo es la gestión de lo público. La gestión de lo público, que en realidad debería ser una gestión de una propiedad colectiva, que es la propiedad de todos y de todas, está basada precisamente o está lastrada por esta idea de la propiedad y que la propiedad está asociada a derechos. porque El Estado moderno se construye en contraposición al antiguo régimen por esta idea de que es el propietario de la cosa el que tiene todos los derechos de la cosa y eso le llama la propiedad perfecta. En los comunes hay alguien que es propietario de un recurso, el que sea, que pueda acceder a ciertas cosas de ese recurso y otras comunidades que a veces son siempre la misma, a veces se solapan, que tienen derecho a ciertas cosas. Ese solapamiento el mundo moderno lo considera ineficiente, lo considera un atraso e intenta erradicarlo. ¿Qué sucede? que lo que estamos viendo en la actualidad es que la deriva de hecho eficientista neoliberal de incluso las medidas de austeridad va todavía más en esa línea. La ley de eh, razonabilidad y sostenibilidad del gasto público en la hacienda local de hecho explícitamente dice una administración una competencia y esto es uno de los grandes problemas que tiene lo común. Nosotros podemos pensar que la función de lo público con respecto a lo común es extraer cosas de lo público porque lo público no funciona bien, es estratificado, jerárquico, no sé qué y pasarlo a este otro tipo de propiedad o podríamos pensar que en realidad lo que necesitamos es una transformación de esa gestión de lo, de lo público hacia una gestión de lo común. Si empezamos a hacer estas separaciones, es decir, que lo público y lo privado están a un lado con un cierto tipo de, de lógica y de gestión y lo común está al otro. Lo que hace es poner todo el tipo de los recursos públicos en, en ese otro lado de, la, de, la, de, esta, de esta propiedad perfecta. Si lo que hacemos es no abogar por un tipo de propiedad colectiva sino por un tipo de gestión colectiva creo que el impacto es muchísimo mayor porque no hay como que quitar trocitos y trocitos que lo desafectas de la propiedad pública y lo pasa a la propiedad comunitaria sino infectar como un virus a toda la estructura de lo público para que cada vez sea más común. Tengo mucha confianza en la capacidad de la administración, o sea que creo que sí que es posible en torno a crear marcos de, de gestión y, de hecho, yo creo que la capacidad eh, factual de, de hacerlo a nivel, a, nivel, a nivel local. Lo que sucede con, con, con cuántas áreas tienes que poner es otra de las grandes cuestiones que yo veo en este análisis de, de cómo, en qué relación tiene lo público con lo común. Hay otra gran característica de lo público que es eh, su carácter de binariedad. O sea, la institución tiene un gran problema en el que las, no entiende los eh, estados intermedios. O sea, tú estás dentro o estás fuera. O es de esta manera o es de esta otra. O pertenece a un área o pertenece a otra área. Y entonces, en, en esa estructura, la corresponsabilidad es prácticamente imposible. Una cosa o es del área de urbanismo o es del área de derechos sociales. Y encontrar esos momentos en los que se solapan esas, esas áreas o que se solapa el dentro con el fuera es tremendamente complicado. Hay que cambiar marcos pero vuelve a ser esencial cambiar la lógica en las cuales se toman las decisiones y en esa línea de, de, de, de permiso de que sucedan los solapamientos y que se rompa el binarismo generas un proceso que es, un, que es este devenir, en vez de crear islas de excepcionalidad donde operan la lógica de lo común que se extrae a la lógica de lo público, que de alguna manera se reafirma en su core de, de, de esta estructura, digamos, jerárquica, cerradora, etc.